<laughs> hey to you team, team. Let's go. Rock and roll, fumo, blow, estoy fuera de control con mi bro en el club, siempre party, bolo show Rock and roll, fumo, blow, estoy fuera de control con mis bro en el club, siempre party, bolo show. Ella es sencilla, no tiene drama, no viste Gucci, tampoco prada, me está esperando en la parada. Que la book y vayamos a la cama. Mami, tu grita mi nombre cuando me pesa. Ladra mi boxer, la mi pose hasta que tose. Soy el blanquito que lo descose. No puedo dormir, no quiero salir. En el VIP con mis real G. No puedo dormir, no quiero salir. En el VIP con mis real G. Esa me llama, estoy ocupado Con el flow que cargo ya se va downtown con tibu estamos salvados La cuenta llena de dinero Saco plata y explotan los cajeros Contigo ya no pierdo más el tiempo Cotizado pero con un nuevo Yeah, yeah, tranquilo con lo que tenemos El café deportivo y asiento de cuero Tomando un vino así le metemos Quemando la brea es lo que hacemos, ya yeah, De noche en un party andamos Andamos de safari, ellos me tiran y yo ni sé quiénes son, ellos me tiran y yo ni sé quiénes son, ya, yeah, ya, yeah. sí, oh, tío, rompemos la calle, niña. Rock and roll, fumo blon, estoy fuera de control Con mis bro en el club, siempre partimos los shows Rock and roll, fumo blon, estoy fuera de control Con mis bro en el club, siempre partimos los shows Siempre partimos los shows, eh, tenemos exceso de flow eh. Con un piquete cabrón, eh, la saco con mi home run. uh, Todos mis negros gritan el school. TODOS MIS NEGROS GRITAN DESDE ABAJO SONANDO EN EL CLUB CUELLO HELADO PARECE UN IGLUB mi TODOS MIS NEGROS GRITAN ya YEAH SIO yeah. TIBU ESTE 2021 ES NUESTRO <risa>